Hola muchachos, este, hoy vamos a, a definir cómo vamos a hacer nuestra tercera práctica La práctica número 3 de laboratorio de física Se llama cómo vamos a determinar la aceleración de un cuerpo Para esto vamos a, a llevar a cabo, vamos a utilizar un riel Un riel que pueden tomar, este, puede ser a partir de un tubo o cualquier otra cosa, no importa simplemente pueden partir la mitad de un tubo de pvc y vamos a utilizar eh, dos canicas una canica chiquita y una canica así canica chica canuca, canica grande un rulón le damos un, una bola y vamos a utilizar este, un ladrillo entonces la práctica se va a hacer de la siguiente manera con el riel vamos a, a colocar un ladrillo y vamos a colocar el riel, de la siguiente manera. Este riel lo vamos a marcar a, no importa, puede ser un metro, puede ser. Ustedes pueden determinar cualquier este, medida, de preferencia 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros, 20, que sean 5 medidas dependiendo de lo largo que o sea, usted Si quieren manejen un metro y le van a marcar cada 20 centímetros, le van a poner una línea. Entonces, 20. Y entonces, lo que van a hacer aquí, básicamente, van a determinar tiempos de caída. Vamos a determinar velocidades, tiempos y vamos a determinar la aceleración ahorita. Entonces, vamos a lo primero con la canica pequeña. Este, la dejamos caer, activamos el cronómetro y ponemos aquí una... Una, este, le ponemos un bloqueo cuando llegue la canica para acá tomamos el tiempo que tarda en llegar aquí de la misma manera vamos a hacerlo la misma canica vamos a medir el tiempo que tarda en llegar acá el tiempo que tarda en llegar acá y el tiempo que tarda en llegar acá y el tiempo que tarda en llegar hasta su última distancia con esto con esos tiempos vamos a determinar la velocidad la velocidad se, determine, se determina distancia sobre tiempo Recuerden que hay que manejar unidades Si va a ser en centímetros o si va a ser en metros De preferencia háganlo en metros ¿verdad? Entonces aquí estos 20 centímetros lo convierten a metros O si lo quieren manejar en centímetros, así lo pueden hacer Vamos a determinar las velocidades Es decir, la velocidad que lleva la canica cuando llega aquí La velocidad cuando llega acá la velocidad, Vamos a determinar cinco velocidades para esto vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con la canica grande. Procuren que la canica, este, que las can la canica grande eh, no, este, no sea tan grande para que quepa dentro del, dentro del riel. Porque a veces la fricción al estar por encima, de, de la canica por encima del riel se, se va a ir deteniendo. Si es que tenga una, una, una este un desplazamiento libre, que no, que no tenga fricción. Entonces, van a hacer exactamente lo mismo, van a medir tiempos y con esto van a determinar velocidades. Bien, ya que hayamos determinado las velocidades de cada distancia desplazado de la canica chica y de la canica grande, vamos a determinar la aceleración que lleva dicha canica a diferentes, este, dichas canicas a diferentes distancias. Entonces, esta es la fórmula, la aceleración es la diferencia de velocidades entre la diferencia de tiempos. Hay que aquí entender lo que significa esa diferencia, la delta. Delta V, la diferencia de velocidad va a ser, se va a calcular determinando la velocidad final menos la velocidad inicial. Delta T, la diferencia de tiempos, también debe ser la, el tiempo en segundos, tiempo final, menos el tiempo inicial. Por ejemplo, ya sea para la canica chica o para la canica grande, la canica, cuando se desplaza de aquí hasta acá, va a tardar un tiempo. ¿sí? Aquí va a ser este, el tiempo inicial y aquí va a ser el tiempo final. Inicia en 0 eh, segundos y va a llegar a un tiempo final de no sé, 2 segundos X. Entonces, la diferencia de tiempo sería, vamos a poner 0 y aquí vamos a suponer que tardó dos segundos. ¿no? Entonces va a ser dos segundos menos 0. Simplemente pues va a ser 2. De la misma manera, la velocidad como ustedes ya van a tener determinadas con la fórmula anterior, este, van a saber que aquí la velocidad inicial pues va a ser 0. Y aquí va a llegar una, una velocidad que ya calcularon. Entonces de la misma manera... Aquí la velocidad es cero y aquí va a ser, no sé, una velocidad, supongamos que es, este, 2 eh, metros, 2 metros sobre segundo, por ejemplo. O 20 centímetros sobre segundo, por ejemplo. Entonces, simplemente, pues ya decimos la velocidad final, velocidad inicial, velocidad final. Entonces ya sustituimos 2 metros sobre segundo, menos 0 metros sobre segundo, pues nos da. Y de esta manera... Ya sustituimos acá la velocidad, pongamos que es 2 0, pues nos da 2 y aquí 2 y 2. Un ejemplo. De esa manera vamos a calcular las diferentes aceleraciones en cada una de las distintas distancias que va recorriendo tanto la canica chica como la canica grande. Eh, ustedes van a contestar un cuestionario en base a esta actividad. Este, no les voy a pedir... Eh, más de que contesten su cuestionario y llenen una tablita como se lo muestro a continuación. La tablita eh, que, que viene ahí para que ustedes llenen tanto para la canica chica como para la canica grande, va a ser colocar aquí la distancia. Si ustedes eligen que sea estos, la distancia de, de, de 20, 40, 60 centímetros, van a poner aquí el tiempo que tarda en recorrer esa distancia y ese mismo tiempo lo, lo multiplican por sí mismo, lo elevan al cuadrado, y ustedes recuerden que la velocidad ya la van a tener calculada, este, dividiendo la distancia sobre el tiempo, ahí van a tener la velocidad para cada uno de los tiempos, para cada canica, y la aceleración, como todas parten desde el reposo, desde el inicio cero, entonces simplemente este, dividen la velocidad entre el tiempo al cuadrado eh, la velocidad entre el tiempo y de esa manera entre el tiempo al cuadrado van a obtener aquí la aceleración y van a contestar con esas tablita observando sus resultados, analizándolos van a ver la tablita para la, para la canica chica y para la canica grande y van a contestar el cuestionario y van a subir una foto de cuando están haciendo una medición, nada más como evidencia en eso va a consistir la práctica número 3 de física. Esperemos que esta práctica sea este, significativa para que ustedes comprendan más acerca de la aceleración. Que la aceleración es una medida que consiste en determinar la variación de la velocidad de un cuerpo. La aceleración puede ser positiva cuando aumenta o puede ser negativa. En este caso va a, ser, va a ir aumentando a mayor distancia. Ustedes lo van a comprobar y de eso se trata esta práctica. Que experimenten, que vivan, su este su teoría que la que la la sientan y ver, ver, verifiquen lo que la teoría dice. Eso es todo.